A veces te aferras tanto a un amor que se te olvida que la vida tiene algo mejor para ti. Entonces ella se alejó. Él no corrió tras ella y fue donde ella notó que había tomado la mejor decisión. Esto contradice el dicho de que si amas algo, déjalo ir. Si vuelves tuyo. Si no vuelve, nunca lo fue. Lo contradice porque si te vas, no puedes esperar que corran detrás de ti Simplemente no es natural. A veces la solución no es alejarse a ver si la otra persona corre hacia ti como si no existiera otra opción. A veces la solución es hablar directamente, abrir tu mente y tu corazón a la verdad y expresarla. Sin embargo, la mejor decisión puede ser alejarse, no para ver si alguien corre detrás de ti, sino para buscar tu propia paz. Lo que es más, el hacer esto le estás dando un gran regalo a la otra persona. Le estás dando lo mismo que tú estás adquiriendo, libertad, libertad de hacer lo que quieras, de buscar nuevos horizontes y nuevas experiencias. A veces la mejor decisión que se puede tomar es alejarse. Mientras tú sepas quién eres, no hay necesidad de demostrar nada. A veces pasamos nuestras vidas tratando de probar quiénes somos, pero no a nosotros mismos, sino a una sociedad a la que no le importa si triunfa, solamente le presta atención a tus fracasos para hundirte más en ellos. Si estás tratando de probarle algo a tu familia, no lo hagas. Ellos son tu familia y se supone que deben aceptarte como eres. Esfuérzate, solo si quieres demostrarte algo a ti mismo. No tiene ningún sentido gastar energías en satisfacer la opinión de los demás, en complacerlos según tu criterio de cómo tú debes hacer las cosas. Es tu vida. Solamente tú debes decidir cómo quieres vivirla. Si vas a estudiar, que sea algo que te apasione. Si vas a estar con una persona, asegúrate de que sea alguien que te ame, de lo contrario, solamente estarás perdiendo el preciado tiempo de la vida. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Solo ten fe. Más que depender de Dios, depende de tu propia fuerza, de tus destrezas y sentido de oportunidad. Por muchas puertas que te abran, si no sabes reconocerlas y si no pasas a través de ellas, de nada te servirá que estén abiertas. Solamente serán portales habitando en tu memoria. Mientras te arrepientes de no haber tomado acción cuando debiste hacerlo, reprochándote las oportunidades perdidas. Toma acción, atrévete a arriesgarte, siempre y cuando puedas, calcular el riesgo y puedas soportar una posible pérdida. No te quedes de brazos cruzados, viendo cómo se te escapa el tiempo. Levántate, aprovecha las oportunidades que te da la vida, aprende nuevas habilidades, perfecciona las que ya tienes y ponlas en práctica. Después de todo, Dios no abrirá puertas solo para que las ignores. No tiene sentido verse envuelto en una relación que no va a ningún lado. No tiene sentido sufrir por alguien que no es capaz de entender cómo te sientes. No tiene sentido seguir buscando amor donde solamente hubo cariño. Cuando se llega a este punto, lo más conveniente es alejarse y dejar que todo siga su curso natural. Después de todo, dicen que el tiempo cura las heridas. Y esto es totalmente cierto. El destino depara muchas cosas que desconocemos y el hecho de no saber qué es ese futuro puede ser aterrador pero ese temor que se crea es solo lo incierto, a no saber qué hay más allá. Si logramos dejar de lado ese temor y aprendemos a ver la vida con nuevos ojos, ojos llenos de sombra y curiosidad, seremos capaces de descubrir que ese sentido era justamente el correcto para ser felices. Soltar, Soltar no siempre es fácil. De hecho, esto suele ser muy complicado. Pero lo que lo hace complicado son nuestros propios pensamientos, pensar en lo doloroso que puede llegar a ser el desprenderse de alguien con quien alguna vez se planteó un futuro en conjunto, suele ser más doloroso que el hecho de separarse y tomar caminos distintos. Basta con recordar la leyenda del ave Fénix, la cual desde sus cenizas renace joven, con un nuevo abanico de oportunidades que se despliegan ante su ser, esperando ser alcanzados gracias a la libertad que se le fue otorgada al quemar su antiguo cuerpo, que le mantenía prisionera del tiempo. Debemos tratar de ser como el Fénix, y aprenderá a pasar por el dolor para descubrir un nuevo mundo de felicidad. Claro está que esto no significa que debas sentir el dolor más grande para poder ser feliz. Significa que a veces no podemos ver lo hermoso de las rosas porque nos concentramos solamente en las espinas. En este caso, las espinas serían el dolor de decir adiós y la rosa es lo que representa tu nueva libertad para hacer lo que por mucho tiempo has estado reprimiendo. Recuerda que no puedes obligar a nadie a que te ame. Solamente puedes dar todo de ti por un periodo de tiempo que establecerán por tu propia cuenta. Durante ese tiempo sucederán cosas buenas y malas. Serás tú quien se encargue de determinar si vale la pena involucrarse más o si lo más prudente será decir adiós mientras está en buenos términos. Así se evita el dolor de la ruptura. No tengas miedo a lo desconocido allá afuera y un mundo que te esperan con ansias, listo para sorprenderte de grata manera. Solamente debes ser lo suficientemente fuerte para lograr verlo por tu propia cuenta, ya que esto no es algo que solamente quieras que te cuenten No te aferras a lo que no te hace bien. No cargues ninguna clase de lastre, tanto física como mentalmente. Libera tu cuerpo de cualquier atadura innecesaria y abre espacio para lo que te depara el futuro. No enfoques tus energías en lo negativo. Vive para apreciar las pequeñas cosas de la vida, aprecia la efímera existencia humana que solo nos pertenece por un intervalo de tiempo indefinido. Gracias Marco. Evidentemente, a veces solemos aferrarnos tanto a algo que, bueno, sinceramente las cosas se dan de una manera bastante rara, por mencionarlo de alguna manera. A ver, yo sé que no es nada fácil el hecho de sobrellevar relaciones y que muchas veces estamos acostumbrados a estar solos y pues, sinceramente, no nos damos cuenta de los roles. Y cuando nos metemos en una relación, simplemente nos enfrascamos tanto a que esa relación funcione que bum, perdemos todo el tiempo. Hay que amarnos nosotros primero. Antes de pensar en tener una relación con otra persona. Sinceramente te lo digo. Yo soy Ricardo Niño. Y me despido. Acá en BeLifers, preocupado siempre por tu bienestar. Que Dios te bendiga.